Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre mi historia con el idioma inglés, un idioma muy hermoso que me gusta mucho. Les voy a contar cómo aprendí inglés. La historia comenzó cuando tenía más o menos 7 años. A esta edad el gobierno comenzó a implementar clases obligatorias de inglés en los colegios. Estas clases pues no eran muy buenas, eran muy pocas horas a la semana, más o menos 2, entre 2 y 4 horas. Y pues aprendí algunas cosas, aprendí algunas palabras, y aprendí cosas básicas como el verbo to be. Eh, también en la época, en esa época, a mí me gustaba jugar videojuegos como Age of Empires, Starcraft, eh, Comandos. Y estos eran juegos que venían en, en inglés, las instrucciones de los objetivos de cada misión venían en inglés. Entonces yo tenía que jugarlos con un diccionario al lado del computador. Y así fue como aprendí más inglés, como compre, aprendí más, más palabras, adquirí más vocabulario, gracias a estos juegos. Mm, con el tiempo pues empecé pues, conseguir de los juegos de en español, español, y esto hacía que no fuera necesario aprender inglés. Entonces, yo dejé aprender inglés durante algún tiempo. Eh, cuando terminé la escuela, ya estaba en la universidad, yo necesitaba un trabajo, y comencé a buscar, a buscar, a buscar y me di cuenta que los trabajos en los que las personas necesitaban hablar inglés eran trabajos mucho mejor pagos, trabajos donde pagaban mucho más dinero. Entonces, por esta razón decidí empezar a aprender inglés con mis primeros sueldos, entré a un instituto que se llamaba ELILUT y allí hice el nivel A1 y cuando estaba en el nivel A2, mi profesor un día nos dijo que ya podíamos empezar a ver películas en inglés, a escuchar música en inglés, a revisar pues las, las canciones, las letras de las canciones en inglés y yo pues hice caso, hice lo que él decía, comencé a mirar películas en inglés comencé a leer en inglés, comencé a hacer cosas así en inglés y pues en esa época no era mucho lo que entendía pero sí entendía algunas cositas y cada vez comencé a entender más y más y más y más hasta que llegué más o menos a un 60-70% de de la comprensión en inglés, de comprensión de lo que decían en inglés. Eh, después de eso dejé estudiar durante un tiempo y decidí ir a Estados Unidos cuando llegué a Estados Unidos las personas no me entendían, yo no les entendía a ellos al comienzo después con el tiempo me comencé a adaptar, a adaptar, a adaptar y al final pues ya les entendía a los demás y ya los demás me entendían a mí entonces mejoré un poquito. Después volví a Colombia. En Colombia duré seis meses sin estudiar inglés. Eh, descubrí que mi universidad ofrecía unos cursos de inglés que iban desde el nivel B1 hasta el nivel C1. Y eran gratis y eran parte de la carrera. Se podían colocar como créditos de la carrera. Entonces me servían también para aprender inglés y para adelantar parte de mi carrera. Así que entonces yo comencé pues... A, a averiguar más eh, para entrar a estos cursos tocaba pasar un examen que decía que uno está en nivel B1 un examen de Oxford que se hacía por el computador eh, yo lo tomé la primera vez fracasé para la segunda vez eh, me puse a estudiar mucho mucho mucho mucho y logré estar en nivel B1 logré pasar a, a, a ver el curso y allí estudié más o menos un año y medio un año y medio hasta llegar al nivel C1. En total, todos los cursos que hice fueron en el ILUT. Hice un semestre, o sea, dos meses, seis meses. Luego hice otro poco de Colombo, fue tres meses más o menos, llevamos nueve meses. Eh, y los nueve meses que estuve en. en no, no, más. Los semestres que fueron 12 semestres 12 meses 12 más 9 eh, 21 meses fueron o sea eh, casi dos años un poco menos de dos años si sí, un año y nueve meses más o menos fue lo que me demoré en total todos los cursos Dos años y nueve, y nueve meses, perdón, dos años y nueve meses fue lo que me costó. Casi tres años me demoré. Casi tres años aprendiendo inglés. Además de eso pues yo hacía otras actividades diferentes a lo que era el instituto, ¿no? A lo que era pues la escuela. Eh, a mí me gustaba mucho leer cómics. Me leí todo el cómic de Deadpool 2013, me lo leí, también leí Suicide Squad. Eh, me gustaba leer libros sobre inversiones. Me leí más o menos unos seis, siete libros sobre inversiones. Así también aprendí mucho. Eh, cuando estaba solo en mi casa, ponía música y me ponía a cantar, a veces. Me ponía a cantar, eh, me encontraba las letras en internet y me ponía a cantar. También miraba series, me vi Los Simpsons, me vi Futurama, me vi eh, varias series. Tuve Girls, me encontré muchísimas series. Y también me gustaba ver muchas películas, muchas películas. Hubo una época en la que miraba películas todos los días y estas películas eran en inglés. Para practicar el aula eh, conseguí un club, un, un lugar acá en Bogotá, hay, hay unos, unos bares donde uno puede ir a hablar en inglés. Eh, en estos lugares yo iba a practicar también, en esos clubes de inglés. Y en la Universidad Nacional, donde yo estudiaba, también había clubes de inglés donde uno puede ir a practicar su speaking. Básicamente todo eso fue lo que hice durante esos seis años eh, fue divertido aprender inglés me gustó mucho porque para aprender inglés uno tiene que hacer cosas que le parezcan o no divertidas como por ejemplo esto de mirar películas eh, mirar series que pues es algo que le ayuda a uno mucho eh, esta inmersión que yo me hice a mí mismo que fue hacer todo lo que pudiera en inglés todo todo en inglés por ejemplo mirar los tutoriales de la universidad en inglés mirar los libros en inglés así todo el inglés, usar el inglés lo máximo que pudiera para leer, para hablar, para lo que fuera. Todo eso me fue muy útil, fue una inmersión muy, muy interesante. No es tanto como el método Tarzan, pero sí es un, una inmersión muy, muy interesante. La academia también me sirvió, los cursos de inglés me sirvieron porque... Eh, se aprendía gramática, obviamente, se aprendía vocabulario, se aprendía también eh, mediante juegos, mediante otro tipo de actividades, y había personas para hablar en inglés, entonces era muy bueno por eso la academia. Y sí, para mejorar el reading y el listening, también pues lo que fue la música, todo el tiempo yo estaba escuchando música en inglés cuando estaba por ahí desocupado o leyendo en inglés y gracias a eso hoy en día tengo un nivel C2 sin embargo ese nivel C2 no lo conseguí en la escuela porque en la escuela llegué a nivel C1 después de esto yo me tomé más o menos medio año eh, me descargué un libro de inglés nivel C2 y con este librito de inglés comencé a aprender por mí mismo comencé a desarrollar las actividades que allí estaban a escuchar los audios así a todo eso y pues también en mis ratos libres seguía mirando cosas en inglés seguía mirando películas en inglés, series en inglés escuchando música en inglés, cantando en inglés todo en inglés y de esa forma logré llegar a un nivel C2 a un nivel perfecto, perfecto de inglés hoy en día puedo sostener una conversación puedo entender más o menos el 95% de las cosas que dicen y ya bueno amigos, esa fue mi historia eso fue todo en este video. Nos vemos en un próximo programa. No olviden darle like a este video y suscribirse. Adiós.